¿Qué decir? ¿Cómo se sienten ustedes? Ay, ¿Cómo se sienten? Agradecida de Dios. Primero Dios. ¿Y de la justicia qué decir? Excelente trabajo. Yo sabía, yo confiaba, yo confiaba en la justicia. Bueno, realmente eso era lo que nosotros esperábamos, que siguiera en prisión, porque para la característica que tiene el caso de Loara, eh, 20 años es poco. Entonces que variaran esa medida, para nosotros no, eso no era saludable. Ni para la sociedad, para todos los que esperábamos justicia. Además, ahí había muchas debilidades. Una persona que tú no le veas arrepentimiento, me dice estar arrepentida, y que tú no le ves el arrepentimiento, o sea... Nosotros entendemos que lo, lo mejor era que se mantuvieran, que 20 años son pocos. ¿Cómo valorar la justicia entonces? Eh, bueno, imagínate, en este caso eh, es tan difícil porque nosotros entendemos que era 30 años, que es lo máximo, pero todo el mundo aquí conoce las características que tuvo el caso de Loara. Y es tiene la característica exactamente de un caso que lo hace inolvidable. Nosotros como familia, la sociedad, tú te das cuenta cada vez que se mueve el caso, cómo la sociedad está pendiente, cómo la sociedad dice que eso es imposible, que eso no procede, que una persona que haya cometido un hecho como ese salga afuera. O sea que nosotros entendemos que eso era lo razonable.